El Ministerio de Economía asegura que el pago del doble aguinaldo no, no generará ninguna presión inflacionaria en el país. El ministro de Economía descartó que el doble aguinaldo genere inflación en los próximos meses, ya que este beneficio dinamiza la economía interna del país. Cuando hemos dado el doble aguinaldo, tampoco ha habido problemas inflacionarios.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 Y segundo, que en la historia de, de, del pago del doble aguinaldo, esto no ha generado estas presiones inflacionarias que dicen los, los analistas. Asimismo, se pudo ver que los años que se entregaron el doble aguinaldo desde su promulgación en 2013, se pudo observar que fueron los años con menor porcentaje de desempleo registrado en el país. Los años que han, hemos tenido mejor, me, menores tasas de desempleo han sido los años que nosotros hemos pagado el eh, doble aguinaldo. El, el nivel de empresas o el número de empresas que se han ido eh, eh, eh, teniendo en el, en, el, en el país, en este gráfico es importante mirarlo, es el 2013, 2014 y 2015 hemos tenido los saltos más grandes de crecimiento del número de empresas en el país. La autoridad ejemplificó haciendo caso a la ley de la oferta y la demanda que es incentivada por el doble aguinaldo.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 respecto a nuestras empresas, nuestras microempresas y respecto a nuestros comerciantes. Importante mencionar que los sectores que dinamizaron la economía del país para lograr un crecimiento del 4.61% fueron los intensivos en manos de obra, como son la agroindustria, construcción, entidades financieras y otros. Por otra parte, los sectores intensivos en capital, como minería, electricidad, agua, gas e hidrocarburos, crecieron en menor medida, pero registraron expansión.